La persona en adulto preguntando qué significa esto y eh, creo que probablemente viene de un comercial comercial de seguro de aseguranza o de banco probablemente ahora literalmente la traducción literal es eh, esto entonces toc tok hacke inteligentemente huya huya es un verbo interesante y es um, Muya se refiere al hecho de que haya mucha, hay varias cosas, puede ser cualquier cosa, y esas cosas están así dispersas. Y muya dice vamos a juntarlo, vamos a ponerlo todo junto aquí, en un lugar. Entonces ese es el sentido físico uh, de este verbo. Después, también está el sentido de que... Por ejemplo, si... Me gano dinero, o dinero, no el mundo O... ¿Puede ser otra cosa? O si colecciono. Se usa menos para coleccionar cosas. Entonces, si tengo algo, qué sé yo... Auto. Digamos que... Soy un coleccionista de autos. Y... Compré un auto, mi, y mi objetivo es, no sé, coleccionar, no sé, todos los autos de, de la marca de Toyota, no sé. Entonces, qué sé yo, digamos que hay como 20 modelos. Entonces, en el 2020, compramos la, el modelo 1. El siguiente año, todo madero y compramos otro. Después pickup truck. Después, no sé, un, un minivan, etc. Entonces, así estoy coleccionando y juntando todos estos autos. Y esta acción se le diría charl O un... Uh, charla. Charla. Entonces, <coughs> y creo. Esto, esta línea, es una línea muy típica que se usa en las seguranzas. Es eh, relacionada con la felicidad y todo eso. Entonces esto es muy, muy obviamente... Ah, la segunda versión. La segunda oración es uh, mail, mail, típicamente. O sea, en general es, hay que separarlo. Pero para que haya un efecto de, ¿cómo diríamos? Visual. Y aquí hay cuatro sílabas, aquí hay cuatro sílabas y aquí hay cinco, pero está bien. Se ve un poco más balanceado, que hayan cuatro sílabas acá y cuatro sílabas acá, y separarlo. Y ahí se, se quiebra, se quiebra ese balance. Entonces eh, eh, cada día, día a día, sayo ganan Sayogan is es um viene del Saida Hansa. Saida es acumular y se refiere tanto al, al sentido um, abstracto de acumular, de que... No, porque estoy pensando que esto es una comercial de, de banco, de aseguranza, siempre pienso dinero, estoy pensando en dinero, pero acumular el dinero. O también se puede referir al, a, un, a una acción física. La acción física de Zaira es, es que mmm, ¿dónde puede ser? ¿Qué puede ser? Uh, digamos que en desagüe, hay un edificio. Hay un río. Cuéntenos. Aquí hay un desagüe y el, el agua usada de, de toda la gente que vive en el edificio, digamos que se, se viene para acá y se deposita aquí abajo. Entonces digamos que hay depósitos sólidos. Onda sería caca, no sé. Uh, ¿Qué puede ser? Digamos que es tierra, digamos que es tierra. No sé por qué habría depósito de tierra de, saliendo donde en agua pero digamos que sale el agua. El agua. Por acá. Pero también sale tierra. Aquí está acumulando tierra y cae más tierra de poquito. Y, al, y después de muchos mucho tiempo se, tendríamos como un... Eh, eh, como un bulto de, de tierra aquí. Ese depósito. Um, el hecho de que este depósito sólido se ha estado acumulando en el mismo lugar, porque siempre sigue cayendo en el mismo lugar, es... ahí se puede usar el verbo saida. Uh, también... Uh, bueno, saida es pasivo, no es un verbo... no es... La forma activa de saida es sata. <coughs> Sat. nadie lo usa de forma definitiva, sería como sananda. La persona... Lo, lo pone encima del otro y se puede usar para describir cómo una persona construye una pared con ladrillos. Entonces pone los ladrillos, pone los ladrillos uno encima del otro. Esta acción de poner uno los ladrillos uno al otro, uno encima del otro, eh, se, le, se le diría: el sananda", Poner los ladrillos, eh, poner los ladrillos. Entonces, si vimos algo de recién, eh, pues aquí la idea es que la felicidad la se felicidad está acumulando. La idea visual o la, la, la imagen visual de esta expresión sería que cada día hay un desagüe. <ríe> hay un desagüe. Y cada día cae felicidad se acumula aquí abajo. Y tenemos un montón de felicidad aquí acumulada. Um, hey. Entonces, esa es la imagen visual de, de... Una felicidad está... ...acumulándose. Y aquí lo que está acumulándose es un futuro feliz. <coughs> es un concepto más más, más abstracto, ¿no? Pero es algo parecido. Entonces, eh, esto es lo que típicamente eh, el, el comercial típico sería un hombre o mujer viéndose muy feliz. Y... No sé, que sé yo. Mira la ventana y eso indica el futuro. La esperanza del futuro. Y... Um, y aquí tendríamos algo que representa... Ese producto financiero. El banco o la aseguranza Podría ser. No sé. Su smartphone. Demuestra el dinero. Y ese sería el tipo comercial. Y aquí escribirían en eso. Entonces. Le está diciendo. El comercial le está diciendo. Al, al televidente. No malgastemos el dinero. Eh, eh, invierte o ahorra pero probablemente no hay la gente no hace comercio sobre ahorrar así que probablemente es inversión así que dice invierte tu dinero eh, no con otros productos que son no tan, no tan inteligentes como nuestro producto están diciendo invierte tu, tu dinero con nuestro producto y eso va a acumular tu, tu dinero para que en el futuro cuando necesites ese dinero eh, Puedas ser feliz si estás acumulando ese dinero. Ese es la, el mensaje que está dando este comercial. Bueno, eso es todo.